¿Qué pasa, pollos? Soy que estamos de vuelta con ION 6.2 o 6.0 o lo que sea de Gameforge. Vamos a seguir con Kara, mi gladiadora Asmodian. Vamos a seguir mientras que ION América se actualiza a la 6.2 que será el 24 de octubre. Recordad que tenéis un evento muy chulo, muy fácil de hacer y muy importante en ION América. Tenéis el vídeo... Aquí de cómo es el evento Donde podéis conseguir muchas cositas Recordad que si queréis más información Tenéis la página web de Young América Donde os informan perfectamente De cómo es el evento La distancia a la que hay que ir Y todo lo demás Sin más también recordad que el lineaje de los Classic vuelve Y que tendremos algún que otro directo jugando Bueno, sin más dilación y sin más preámbulo Y sin más rollo Vamos a seguir con esto Estamos en Beluslam. En la zona de la cueva de la King Roja. Y ahora vamos a seguir con las quests. Podríamos, podríamos ir a Fire Temple. Pero no hay con quien ir a Fire Temple. Y no es necesario. Recordar que no es necesario. Vale. Eh, ir a Fire Temple. Nada, por cierto. Ah, no tengo espacio. ¡Ah, que me han dado esto! verdad! Uh, uh. No me acordaba de eso, que tengo las stigmas por pues, aire. Ahora iré a equiparme las sismas. Es importante. Esto que es... El equipado eh, es de mejor. Vale. Y ya está. Vamos a vender. A ver, dicen por ahí una cosa, que luego haremos una prueba, ¿vale? A ver si es verdad o a ver si es mentira. Pero luego lo haremos, ¿vale? Vamos Leo. lío. Voy a coger primero la quest y luego voy a ir a, pues, a equiparme la estigma, ¿vale? Porque, porque dependiendo de dónde me lleve, lo mismo me interesa ir ahora o me pilla el camino o yo qué sé. me ha dado un beso ha hecho un mua de beso en serio ¿What the fuck. me ha parecido oírle dame un beso no sé yo si si vosotros lo habéis escuchado pero a mí me ha sonado un que me ha mandado un beso vamos bueno vamos a lo que vamos el stick master Estima Master está ahí está. No. Perfecto y me ha dado rematar. Otra skill de rematar. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Vamos a rematar y te quita 627. Este quita 132. Este eh, 1300. Este quita... Vale, y digo de su de defensa. Este chupavida. Y e te quita eso. pues bueno. No hay que quite mucho, pero bueno, algo. algo hace. Bien, y ahora volvemos. Ahora cogemos el teleport allí. Bueno, para allá. Aquí vamos a coger el vuelo, si así tardamos menos. De hecho. Sí, sí, sí, somos de IVA, somos de IVA. Bien. Me equipo esto. Que arma como normal es mucho mejor. Esta la tiramos porque tú ya sabe que vale... Vale una mierda. Vale uno de, de esquina. No me sale la pena ni... Ni venderla. Dios mío. N. Mira. mira. Por tu puta madre que ya no soy de IVA. Ahora soy... Una mazorca. Por pues cierto, niños. Si habéis oído esa palabra no existe. Vale, me he inventado. Bueno, vamos a ver. Eh, como soy de IVA... Vamos a las misiones. ¿eh? Aquí hay una... Uy. ¿Y esto? No. Uy. hay varias mm. vale ya sé todo lo que es bueno, apá ya primero vamos ya sé todo lo que es humo brillano es que si voy a si voy a atacar me van a joder en el, el npc así que me equipo esto me equipo esto vamos Bueno, voy a estar. Venga. Odio, odio las transformaciones pero es que no me queda otra vale este ya no me queda otra para ganar algo de, de stat para, para ganar algo de algo de ventaja Viene ese a atacarme. Sí, me está atacando el gilipollas. A ver, jamí. Encima son del mismo X. Me cago en la. Bueno. Vale. Vamos a ver. Eso mentira. Dice... ¡Oh! ¡Vuestra fuerza! Mi fuerza ha superado la tuya, capullo. Bueno, que hay aquí arriba? Que no es necesario, pero... Vamos a entrar a la boca del lobo. Siempre me ha gustado eso. Entrar en la boca del lobo. Mm, que amar suena. Tú ¡Llegó el bigote! Vamos. Pim, pan. Pim, pa, pum. Un de atún. Viajar, viajar directamente. Lamento del, del alma. Eh, Pero que me se va a entregarlo algo. Total de Lleva yo así. Aquí antes había animalitos que han hecho con ellos. ahora que hay muchas misiones. Y se sube fácilmente. Se le vean muy bien y muy rápido ahora. Bien, con cuidado que no te den por culo, porque ahora la cuesta te van a mandar a matar a esto, Y si puede evitar que te den por culo, pues te ahorra eso. Hola, Caracola Buscadores, buscadores. Kirus de Osidiana. Muy bien, que busque a, buscador, a buscadores, buscadores. Esta de puta madre, tío. Esto yo ahora como soy un gladi, intentaré matarlo en grupo y tardar lo menos. Amazon son Así que haremos el truque de Medruki. Ale a casa. Ale a casa. me toca los los No me toca los pumping que me que me de control eh o no no me toque las palmas que, que me de control que me de control que me de venga seguimos entregando misiones para seguir veando. Me dan un pendiente del gremio que. ¿Qué más? 185, 140, 185, vale. A la mierda. ¿Tengo para comprarme otro hueco? Sí. Vale. Ahora dejamos esto y nos vamos. Aquí arriba primero a entregar la misión ETA. Vamos, ah, que soy un poquito perro. Tardamos menos. Tardamos menos esto, así no así. ¿Sabéis? Que a pata. Venga, otro anillaco. Me he cambiado por sí, 167, 230. Vale. Y ahora para acá. hacer no la mención esta aquí, ¿vale? ¿Veis? y aquí puesto que está esto vamos a hacer el truque Menduki. ladrón ladrón draconauta mm, yo creo que no yo creo que si lo doy aquí me va a traer no, vamos a ir para acá primero vamos, vamos a hacerlo bien porque yo creo que han cambiado un poquito el mapa y me va a liar yo creo que han cambiado un poquito el mapa y me van a liar Así que voy a coger y voy a montar aquí. No está. Si más que matar 6 con No, en realidad son 10 Luchadores y ladrones. Esto está más fácil, esto tú? como antes que me persigan así, en chuchu y me con toda la hostia. Uy, uy, que me siguen. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, que me quieren matar que me quieren matar que me quieren matar vale ay que me quieren matar y no pueden esta parte del mapa es un poquito menos liosa que la de los helios ya que está todo recto, la de la valiosa, digamos que un poquito laberíntica. <tínsique> no lo tengo que leerla, ¿no? No. Yo creo que si lo tiro, acabo. Va, luego lo tiro. Voy a tiempo, en. No, voy a perder el tiempo en Escribe confirmar. ¡Chan, chang. Subo decir que escriba confirmar. Claraju. Bueno, por aquí. Mira ya. Mira. Mira lo que ha Ven. ¿eh? Aquí, aquí vamos a liar la marabunda. ¿Qué pasa? Me bañate de río lindo, me bañate al río lindo. No pasa nada, eh. Está todo troncolado. Está todo troncolado, eh. Don't worry, be happy. Y no muero tan fácilmente con un gladi. Uy, tengo... Tengo lag. Ah, no, qué raro. Y ya estamos, ya estamos por aquí discutiendo. Me encanta, eh. Me encanta cuando discuten por gilipolleces. Es que no voy ni a meterme lo que están diciendo, porque es que me pone rabiando. La, la estupidez humana me pone rabiando. A ver, lo, lo, lo, lo, la estupidez humana te sirve la gente tóxica. Y mismo si me meto ahí. Me pongo a hablar, luego voy al el vídeo, saltar algún que otro. ¡Eh, aquí no te va razón! O por eso mejor me callo y ya está. Vamos. Y son hecha Y ahora puedo que soy más perro, que es la quijada de arriba. Por pues cierto, para que no sepan lo que es la queja de arriba, la queja de arriba es la parte de arriba de la boca. Por el carajo, arriba. A ver. No, es que no, es que yo creo que no puedo hablar por nada. ¿no? no, está por el, por el boca grupo. Así ah, puedo. Ya, ya, ya, ya, me yo a reír. ¿Qué ocurre? Me encanta tu ronroneo, gata de las pelotas. I know English, but, uh, but my natal uh, lenguaje, así el lenguaje, my natal uh, idiom is, <risa> pues ya está. O oh, hijo mío, no me joda la cualquiera, Y no voy a parar ni el tiempo ni en hablar, por lo que se ha servido muy largo. El plan de invasión Balauro. Oh, esto queda un para llegar a 40 telas, ¿eh? Esto... Oh, esto queda tela para llegar a 40. Aún. Y ahí, vaya hombre, era una de esas, me quedó un sub. Bueno, vámonos para atrás, otra vez. Y cuando salían a tirate Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Ahí va. Bueno. Lo bueno es que voy a llevar como una puta perra. A ver, aquí me hace falta. Bandera de la ventana pasado. Uf, pero tengo, tengo que ir para atrás. Ahí está. Dios mío. Cuánta vida no. Ahora llega este. Vale. Ahí la gente discutiendo por gripo. Ya sea de que está en español o en inglés. Ay Dios mire mi alma. La santa discusión de siempre. Sin banderas y el respawn es rápido, pues de puta madre. Dale. piri pi, pi, pi, pi, pi, Vamos allá ya. Ahí está. Ah, tú. Recordar, amigos, el spam gratuito no es ningún delito. A ver qué dice, a ver si alguien conoce eso. Es lo que yo decía antes, eh, cuando jugaba con Putele, decía eso siempre. Y me partía el pecho risa, porque la gente se quedaba, what the fuck. Antes cuando jugaba con Putele por en Cameforge, solía poner eso siempre, porque... Hacía spam de, de mi canal. Y luego ponía... Ahí, y luego y luego ponía eso. Y me partía el pecho risa. ¡Oh! ¡Ataque corporal! Uh, uh. He mandado unos pendientes. De guerra del gremio eh, de Eva. De gremio de Eva. Me jodan, ¿serio? Haciendo 40... ¿Por qué me pone eso entonces? ¡Gilipollas! ¡Vamos! Bueno, vamos para arriba ¿Hay alguna forma de subir? Sí Pudimos irme aquí, coger ya la cue de campaña Y matar todo esto ¡Vamos a hacerlo! Va a ser lo más rápido y lo mejor Va a ser lo mejor Y así de paso, si la cue me dice matar a algunos bichos Ya lo mato de camino Oh, parece un robot. Vale, ¿y por qué? Vamos a muy primero al Mau. No, vamos a... Se toca primero. Mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Pues oh, bueno, esto es fácil. Esto es, como siempre, matar, matar, matar y matar. Mm. A ver. Yo sé hablar choache Dios mío, macho, en serio. Yo que le parto con la, con, la, con la discusión de siempre. A veces también cuando hablan así y tengo un nick que nadie conoce, le pongo así, eso, eso, y no como gripo ya de que es de Samu ese que tiene un video en que de canal en YouTube. Así veo quién me defiende y quién no me defiende. Yo uso mucha estrategia, señores. bien! ¡Qué A ver. ¡Queremos super sangre! Ya por las agilis, ya que de verdad, yo es que me parto el pecho de risa con ello. Uy, se me ha acabado el este. Uh, ¡Están insultando! Uy, lo que ha dicho... Me, me llama aquí la Salmón y Polla. Para reírme. En fin. Peña, lo de siempre. Siempre seremos uno unos uno putos pues dice, unos xenófobos, racistas y demás, siempre. Yo no me lo considero racista Yo solamente odio a los baladuras. Y los subvenantes de Pelú, pero... que acaba ya se me ha acabado tengo una poción de Tachachi que me deja cabeza ¿Eh? parecida y parada defensa mágica precisión pantalla ¿Eh? mágico ¿Eh? porque no, tengo skill que hacen daño mágico, porque no total mismo hasta me sorprendo Un gemo, un gemo. Venga. Ya está, un GM. Ha visto. Hay un GM. algún GM que juega con su cuenta normal. Ha visto el rollo y se ha conectado con su cuenta GM. Eh, y salía y ya ha metido. Vamos, actúa. Eh, lo, de, lo del GM que me forje un cachondeo. Ahora mismo, si le ha, si le ha saltado en la pena porque se ha metido con él, pues se mete y se le ha baneado aquí queda y si queda gusto. A foge parece. Parece el señor pirata que podía poner tu amigo, tu primo. En cuanto le envuelven, se ser a eh, Pero en fin, a ver hacemos. La fucking life. no ¿Se ha ido se ha ido vale no es para atrás mira chicos acabamos de misión y vamos cortando el vídeo vale que ya llevamos, ya llevamos media orilla A ver. Vamos reino Geme ¿por qué el cielo es azul? No sé, dicen que he los aventos Vale, Geme, ¿por qué el cielo es azul? A a ver, a ver. ¿Y por qué esa pregunta? A ver, a ver. Dios mío. Oh. Se si no va la puta olla. Vamos a dar misiones, polluelos. Y lo dejamos por ahí, ¿vale? A ver si subimos al 36. Ya hasta el 40 no llegaremos... No iremos a germaros, creo. Venga. No más... eh, eh, eh, eh Nomás run eh Que te pongo encima de la caja y te vengo mirando pa' cuenca Vale, level 36 No equipamos lo que hemos ganado Muy bien A ver, 340 340 Me ha pillado no, casi un anillo calla Marreño más raro Vale, perfecto Bueno, peña Pues vamos a dejar aquí por vale, Con esta pinta de caleto Que feo me cago en la hostia Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que hay un evento muy chulo en Ayún América para conseguir buena equipación Hasta la próxima Adiós Esto era Esto era así Vale